Hoy es el arranque de la campaña Yo apuesto a una vida sana invitamos a que se sientan parte y agradeciéndole infinitamente la presencia de todas las instituciones organizaciones, personas, colaboradores en medio de un acto, este martes inició la campaña Yo Apuesto por una Vida Sana, auspiciada por Casa Abierta a raíz de su 44 aniversario de fundación, con la cual se pretende llegar a personas vulnerables ante uso de drogas y disminuir su consumo. Como institución siempre hemos planteado que nuestro país está muy equivocado en materia de drogas, porque se centran en las drogas, y realmente para hacer prevención tenemos que centrarnos en las personas. De ahí que nosotros, eh, aprovechando que estamos cumpliendo 44 años, estamos lanzando esta campaña promoviendo estilos de vida saludables. Es decir, si uno no tiene la capacidad de enfrentarse a la vida con herramientas suficientes para tener una vida sana, uno puede ser fácilmente inducido a cometer algún acto en contra de sí mismo y de la sociedad. El director ejecutivo de la entidad, Juan Radamés de la Rosa, dijo que busca promover las destrezas para que ciudadanos de diferentes edades y clases sociales sean capaces de rechazar estupefacientes. La campaña busca justamente aprovechar el espacio donde los jóvenes se mueven hoy, que es el redes sociales. Justamente eh, intentamos que los jóvenes, las personas adultas, las personas que toman contacto con nosotros en esta ocasión, puedan aprovechar algunos de los mensajes que hemos, que hemos eh, puesto aquí o crear su propio mensaje y decir por qué apuestan por una vida sana en redes sociales. Eso se va a multiplicar, como se multiplican todas las cosas que los jóvenes ponen en las redes sociales y esperamos que eso eh, llegue a mucha gente. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.